Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Quick News. Después de tanta espera, por fin podremos tener a Katy Perry nuevamente en nuestro playlist con su cuarto álbum Witness. ¡Adi -da! ¡Adi -da! El álbum fue lanzado a través de streaming y ya se posiciona número uno en iTunes. Tiene sencillos como Shine to the Rhythm, Bon Appetit y Swish Wish, que es su último tema, junto a Nicki Minaj. Entre las 16 canciones también podremos escuchar a Sky Marley y Migos, entre otros. Marvel Studios presentó este viernes el primer afiche de Pantera Negra, Black Panther. El superhéroe será encarnado por Chadwick Boseman y cuenta la historia de The Shala. Tras los acontecimientos ocurridos en Capitán América Civil War, pero esta vez es momento de regresar a Wakanda, su nación africana de tecnología avanzada, esta vez para ser de rey. La película estrena el 2 de febrero del 2018 ya podemos ver los primeros avances de Black Panther. Y por último, ¿quién no quisiera bailar hasta que amanezca con una canción de Chucky Town? Pues el pasado 7 de junio se hizo el lanzamiento oficial del videoclip hasta que amanezca una canción que hace una combinación de pop, reggaetón y hasta marimba. Sígueme en arroba Helen Cruz M en todas las redes sociales y en @quicktv Quick TV para conocer todas sus opiniones o también en la caja de comentarios. Si quieres conocer un poquito más de la carrera de Baco, no te vayas sin antes ver nuestro anterior Quick TV.